hemos llevado adelante la sesión ordinaria número 5 del corriente año, donde se han tratado varios temas de importancia. Quiero destacar particularmente la adhesión a la ley Micaela, una ley nacional que establece justamente un procedimiento y capacitaciones a funcionarios y empleados públicos en la temática de violencia de género. Esto ha sido también acompañado por una ordenanza que establece lo que es el compendio de ordenanzas relacionadas con los temas de la mujer y particularmente con la violencia de género como una forma de aportar desde el consejo deliberante a la lucha contra este flagelo que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra, y en nuestra provincia y en nuestro país. Por otro lado también se ha avanzado en lo que es el acuerdo al actual juez de falta, el doctor Hugo Farjat quien se viene desempeñando en el juego de falta y ha sido eh, nombrado, designado nuevamente por el intendente municipal. También destacar eh, la que sea de alguna manera designado a los excombatientes de Maldina, fallecidos, que eran jujeños, como ciudadanos distinguidos de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en carácter post-mortem, y además también se les va a entregar una distinción a los familiares que de alguna manera sufrieron esta gran pérdida por el amor a la patria que tenían justamente estos hombres que defendieron en la gesta heroica de Malvinas la integridad territorial de la República, de la República Argentina. Eh, bueno, estos creo que han sido los principales temas y luego también se han abordado varias temáticas puntuales relacionadas con problemáticas en los distintos barrios a través de minutas de comunicación y de declaración que bueno, la idea es ir avanzando en cuanto a temas relacionados con pavimento e iluminación.